José Emilio Grajales Moguel nació en el rancho de San Pedro Buenavista, en el departamento de Chiapa de Corzo, el 11 de marzo de 1872. Sus padres, don Inocente Grajales y doña Guadalupe Moguel, fallecieron cuando apenas era un niño, tras lo cual fue adoptado por su tío, el general Julián Grajales Castillejos, quien finalmente se encargaría de su formación. Él nació en Villaflores un 11 de marzo de 1872. Eh, Villaflores era del departamento de Chiapa de Corzo. Es decir, todas esas tierras pertenecían a, a Chiapa de Corso. Y no solamente ahora, sino eh, la lengua que se hablaba era el chiapaneca. Acordémonos que la montaña principal de Villaflores se llama Nambiyigua. Y eso es este, un lenguaje, un nombre es chiapaneca. Pues de ahí, ahí nació este, un 11, 11 de marzo, decíamos, de 1872. Eh, quedó huérfano y una familia, unos parientes, lo adoptaron, eh, se apellidaban Pola Corso y después el general Julián Grajales lo adoptó, su tío, y lo mandó a la escuela, a un liceo, que en ese liceo, para que veas, ya los educaban en francés, inglés, o sea, en, ese, en esos años ya tenía pues un poco de ciencia, ¿por qué era así tan riguroso antes?, y recuerdo que muchos decían, no, no se necesitaba estudiar mucho Y tenían muy buena educación Porque habían pocas escuelas Y las pocas escuelas que habían tenían gran calidad eh, Los profesores eran de, de gran vocación eh, Entonces, ahí estudió Hizo junto con un amigo, Roldán Penagos En esa primaria que estudió Un periódico, ya tenía... Este, ese espíritu vocacional de las letras, el figarito. Años después, sería enviado a la Ciudad de México para que realizara sus estudios en medicina humana. Sin embargo, antes de concluir su formación profesional, regresó al lado de su familia debido a la plaga de cólera que azotó la ciudad. En 1902, cambió su residencia a Villaflores, donde fallece su esposa y de los cinco hijos que procrearon solo sobrevivió Francisco José. A esto le seguiría una intensa vida política. En la política es la gran ciencia también donde se gana unos enemigos, pero ahí no se ganó tantos enemigos como el de curar enfermos. Entonces al curar enfermos ya sobrepasó eso, esa enemistad y, y fue muerto. Pero él ocupó esos cargos transitorios porque su, su vida era más médica. Él ejercía, ejerció la medicina sin título, ¿verdad?, pero ya había terminado su, su vocación, como toda profesión tienes que hacer un programa para la titulación, pero llegó la guerra y había que atender a sus parientes, a, su, a todos los pacientes que llegaban en un estado de guerra, ¿verdad? entonces y antes los médicos atendían de todo, en ese entonces no había especialidades y lo que llegara había que atenderlo. De todas las áreas. El 18 de julio de 1913, el gobernador interino Bernardo Palafox emitió una convocatoria para la creación del himno a Chiapas. Dicho concurso se llamó Palabras y música del himno a Chiapas. Bernardo Palafox, como gobernador, 1913, convocó a la letra y música del himno a Chiapas. Esto fue en julio. Y en noviembre, el 20, se cerró la convocatoria para el 25 emitir el fallo, y fue un maestro de música zacatecano extraordinario, eh, Miguel Lara vasallo que ganó junto con José Emilio Grajales Moguel, ellos ganaron la obra, el himno eh, este, a Chiapas, un gran himno de paz, yo he checado todos los himnos del mundo y es el único himno de paz que no le canta la guerra, la Marsellesa le canta a ese estruendo de guerra, a levantar el ánimo de los soldados y en cambio este, eh, José Emilio Grajales le canta a la hermandad eh, olvidemos el rencor este, eh, que Chiapas avance con el paso gigante todo esto no eh, un gran poeta que eh, terminó su vida en 1915 un hombre de paz muere por violencia no entonces este, eh, la grandiosidad de hacer un himno es en decasílabo, es el verso mayor, todos los que escribimos sabemos, son las cosas más difíciles, hacer los signos, eh, tiene que ser exacto, por ejemplo el himno nacional, me nos al grito de guerra, tienen 10, y tienen que ser exacto las medidas, ni más ni para allá ni para acá, en 1913, sin tener el internet, eh, sin tener muchas cosas que ahora tenemos, estudiar medicina, ser huérfano, muchas cosas que vemos de él, que tenía gran amor a la, a la literatura, y, e hizo un verso perfecto sobre el himno a Chiapas. Hay que ver ese, no nada más, eh, co, eh, compatriotas, que Chiapas levante no nada más ver la cuestión preciosa del himno, sino la, la cuestión técnica. verdad Esto es muy importante. Hacen un concurso de... de, de, de de la letra de un himno actualmente y he visto en varias universidades que lo declaran desierto. Aún estudiando letras es muy difícil este hacer el himno. Se puede hacer, por supuesto, ¿no? este Eso ni cabe duda. Pero hablo de la dificultad, no de ahora, sino de aquellos tiempos, de que ni aquí andaba atrás, porque la revolución no acabó en 1800, 1913 andaban a salto de mata ¿no? y entre eso eso quería Palafox que, que hubiera un canto, un himno y decía Belisario Domínguez también que se hiciera un himno para que los pueblos en lugar de estar confrontados pues tuvieran este rostro de paz y lo entendió perfectamente José Emilio Brajales, por eso lo hizo y le ganó en el concurso a Soria que, que, que Soria es un gran concertista de fama ...y estudiado en Europa y todo eso... ...pues estos de aquí... ...nuestro maestro Miguel Lara Basayo, ...que es de Zacatecas... ...pero que vino a vivir aquí en Tonalá, ...y este, José Miguel Grajales... Pues, ...ganaron eso, no. yo creo que tienen mucho mérito... ...fue legal el concurso, fue legal los jueces... ...y se cantó por primera vez en el Centro Cívico Social... ...de aquel entonces el 8 de diciembre de 1913... Eh, ahora es el Teatro Francisco y Madero, ese teatro que está en la esquina, en la Primera Oriente y Primera Norte, ese teatro Francisco y Madero, antes era el centro social, cívico-social, ahí se cantó por primera vez el himno eh, a, a Chiapas, lo cantó precisamente la mamá del doctor Pavía, que vive actualmente, es muy importante, y el papá del doctor Pavía fue uno de los jueces, eh, dentro de la historia. El registro del himno a de Chiapas lo buscamos en México, hicimos la pesquisa y nos dieron un documento donde se menciona que no está registrado el himno a de Chiapas. Después de más de un siglo, este no está registrado. Ojalá lo registren. Y es que en realidad el himno decía Napoleón, gracias a la Marsellesa, al himno de Francia, nos ahorramos cañones. Los himnos escolares nos sirven para impulsarnos a ser mejores estudiantes, para tener identidad y el himno de, de Chiapas buscaba eso, la fraternidad entre los chiapanecos que estaban tan encontradas en esa época Dos años después, don José Emilio Grajales Moguel se fue a vivir a la finca La Sombra del municipio de Villacurso, en donde el 16 de abril de 1915 fue sorprendido por soldados del ejército carrancista. En 1915 le toca curar a los mapachistas, aquellos que iban en contra del carrancismo, esto que surgió en la frailesca también, que venían los carrancistas y atentaban en contra de las familias, se unieron los mapachistas y él como Curaba de ambos bandos, ¿verdad? Era neutro, ¿no? no tenía que agarrar partido como debe ser, como la Cruz Roja, que tiene que actuar con el herido, no, no con la, las, la ideología del combatiente. Y entonces su compadre, que era carrancista, Santana Hueso, eh, se dio cuenta que estaba curando a, a mapachistas. Lo apresó, le cortó las las huellas plantares, lo hizo caminar sobre sal y, y lo ahorcó. Y que por cierto su compadre Santana Hueso de, de este José Emilio Grajales, después que lo, le quitan la planta de los pies después que le ponen sal y, y que camine así con ya sin planta de los pies este lo ahorca y le pasa a decir a su esposa, doña Agustina Sol de José Emilio Grajales eh, su marido está allá colgado en la sombra, o sea, un acto este, cruel todavía le pasa a decir a la esposa de José Emilio Grajales que su marido está colgado allá en la sombra. Así terminó la vida de un ilustre chiapaneco, mártir de la revolución y de su propia convicción como humanista y médico, lo que ilustra de forma ejemplar en el himno que compuso para el estado de Chiapas, por la conciencia de la necesidad de servir un hacha.